Perdí todo, la dolorosa confesión del negro González Oro y una profunda decepción. Oscar el negro González Oro es uno de los personajes más queridos del mundo de la radio. Y también es polémico. Lo que es innegable, es que está siempre vigente y que a lo largo de los años tuvo trabajos que le permitieron ganar bastante dinero. Sin embargo, habló de la pérdida y la decepción con la que se esfumaron sus millones de dólares. El mediático le dio una entrevista a la revista Pronto y contó que en su juventud tuvo un muy buen pasar económico ya que su familia poseía empresas de distintos rubros. Sin embargo, con el Rodrigazo perdieron casi todo. Y empezaron de nuevo, viviendo en una humilde pensión de San Telmo. Sin embargo, Luego se volvería a encontrar con una mano adelante y una atrás. Y por culpa de su propio hermano. Cuando digo todo es todo, me pagaba desde la luz del gas hasta lo que te imagines. Perdí todo, fui a la quiebra y hasta me embargaron el auto en la puerta de la radio. Vino un oficial de justicia y se llevó mi Audio a 3. Lolo, mi asistente, lloraba. Yo no. se lo lleven, no hay problema, ya me compraré otro, le dije al oficial. Me quedé sin nada. Confiaba todo en Armando, él hizo negocios con mi guita, mis espaldas que le salieron mal y perdí todo. Relató sobre su hermano Armando a la revista Pronto. Perdí hasta mi departamento de Recoleta y me fui a alquilar un departamentito en la Avenida del Libertador. La plata es plata y no me preocupa haber perdido tantos millones de dólares. Lo doloroso es que te defrauden tus afectos, su sangre. El daño moral fue enorme, lamentó el mediático, que salió adelante laburando como perro. Además, reveló que no volvió a saber más nada de su hermano. Y que tampoco le interesa saberlo. Fue lo peor que me pasó en la vida, dijo sobre el sujeto que traicionó su confianza de la peor manera. Me hice hermanos en la vida que son mejores que los de sangre, dijo además sobre sus otros dos hermanos.